Mi nombre es Harold Aguilar Mancilla, tengo 36 años, soy de la primera generación del teleférico, trabajo cuatro años y medio ya en la empresa. También me encantaban las máquinas cuando veía los trenes cerca de mi casa pasar, jugaba alrededor de los trenes. No pensaba manejar un teleférico, pero por la parte tecnológica me ha encantado. hoy totalmente satisfecho de trabajar en el teleférico, manejar las máquinas, manejar la estación, manejar toda la línea. Vi las máquinas, yo dije, el teleférico va a ser urbano, va a ser grande y yo tengo que manejar Tengo que ser uno de los primeros en manejar el teleférico de La Paz. La primera era, era la línea roja, entonces unir La Paz y el Alto para mí es fantástico, una sola línea y manejar la máquina. ¿no? Trabajar en el teleférico significa para mí crecer como persona, crecer como profesional, convivir con familia, también significa progreso para el país.